Reyes, victorio procurador fiscal de la provincia de Duarte, al ser cuestionado sobre el recurso de apelación incoado contra el auto de apertura a juicio en el caso del asesinato de la menor Emily Peguero, expresó. Usted sabe que eso depende ya de la, de la corte, del sistema judicial, que es el que fija la audiencia. El Ministerio Público estará ahí en el momento en que se produzca la fijación de la audiencia. ¿No podría este el de fondo del 29?